Hoy cocinamos a fuego lento pollo moruno con dátiles, los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle sal a nuestro pollo, yo lo he hecho con pollo troceado pero podéis hacerlo con la parte del pollo que más os guste. Ponemos nuestro pollo en nuestra olla, añadimos la zanahoria, que las mías son congeladas, por eso tengo que ponerlo media hora más a nuestro guiso. Añadimos la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo cortados en trocitos pequeñitos. Y luego le añadimos un buen puñado de dátiles, unos 10 o 15 será suficiente. Le añadimos el ras el hanuts, que es una especie moruna que le da un sabor increíble a los platos, os lo recomiendo. Luego añadimos también un buen chorreón de aceite de oliva. Y por último añadimos una copita de vino blanco. Cuando tengamos todos los ingredientes lo único que queda es mezclarlos todos muy pero que muy bien.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 y listo. Aquí tenéis terminada este delicioso pollo moruno con dátiles. Podéis acompañarlo con arroz o con couscous. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta receta. Te dejo esta otra receta que estoy segura que te va a encantar, pincha en la foto.